Eh, güey. ¿Qué pedo? Bueno, otra vez me pasó algo bien loco aquí. Y... Déjame te cuento. Yo un güey, así con una gorra y unos lentes bien raros. Y me dijo, oye güey, eh, ¿no tienes 50 pesos? Y nos quedamos viendo a los ojos y... y... por un momento pensé que era gay, pero... ¿Cómo supiste que no era gay? No preguntes, como te decía. Eh, nos estábamos mirando a los ojos y me pregunté... Y me dijo, ¿qué me ves? Le dije, no, pues nada. Y me preguntó otra vez, ¿tienes 50 pesos? Y le dije, no, pues sí, por medio de que me hiciera algo. Y me dice, ¡sácalos! Y, y pues me chequé si tenía 50 pesos y no, tenía solamente 20 pesos. Y luego se agarró la cabeza con enojo, no sé, se puso furioso al parecer. Y, y me dijo, bueno... Algo es algo Y que me los arrebata y me deja caer una bolsita llena de... de no sé, de... De... Buta. No lo veo fuerte porque... Ya sabes nice. ¿Y qué le dijiste? Como que qué le dije? Pues no le va, me va a ir, sino que le dije, pues gracias